¡El mundo que viene Inapenable barniz envoltura del voluntario gris cadmio remesas y metralla repongo partidos hemisferios desparios varios nombres inexactos días si te dejo escapar quedas a cambio y corto perfecto unifico planos con el micro golpeo como yo ya de pleno colmos calmas fortalezco paso de tadeos predispuestos al presupuesto Masacres centro, calculan restos Rejuntándome con peña más grande Desde mocoso, drogas y robos Disfruto de mí conmigo Cigarros, cascos, a mi rollo Terminas términos, el motivo o las pruebas Córrete nena, me unjo cuando duela Ya Escaneo papeletas Ya. Batería de esquela, carrocería rock and rollera tapicería de batera, maestría hip pera Celebro con mis compas el hoy mismo. Brindo por pérdidas, perdidas del invicto. Yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo,